Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, en este nuestro primer programa del año 2020. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar vivos, de seguir haciendo lo que nos gusta a nosotros, radio y televisión. Queremos agradecerle al doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador, pues la confianza que nos brinda de poder continuar en el canal. Muchas gracias doctor Aníbal, lo mismo que para don... Valdir Ochoa, que estuvo también en la jugada nuestro nuevo gerente, el doctor Uriel Sánchez. Le deseamos muchas bendiciones y que Dios bendiga este canal y siga prosperando, como lo ha hecho siempre. Y aquí nos encontramos eh, para hablarles de lo que aconteció en la jornada del fútbol. Todos los domingos aquí vamos a estar con la ayuda de Dios, acompañándoles, hablándoles sobre... El, lo que acontezca con los equipos antioqueños. Por ejemplo, Nacional ganó 2 a 0. Le ganó al Deportivo Pereira. Pereira hacía 11 años que no jugaba aquí en Medellín, venía de la B. Y hoy Nacional le ganó 2 a 0. El Medellín, ayer en Ibagué, empató 2, 2, el jueves, perdón, empató, iba ganando 2 a 1, pero le empató el Tolima. 2 a 2. Y el Río Negro. ...el Río Negro derrotó, mis amigos oyentes... ...dos goles a cero a Jaguares de Montería... ...y el envigado fútbol club le ganó al Chico 1 a 0... O sea que los equipos de Antioquia nos fue bien, nos fue bien... ...así que todos los domingos aquí estaremos debatiendo... ...estaremos haciendo polémica... ...porque este es el debate más antiguo en Medellín... ...si Dios lo permite... El próximo sábado estaremos cumpliendo 20 años con este grupo de Rafa Gol, el equipo ganador en Radio y Televisión. Así que el primero de febrero estaremos celebrando dentro de 8 días acá en el set. Porque llevamos 20 años de Radio 19 en Televisión y de los 19, 13 en Teleantioquia. Así que con la ayuda de Dios el próximo domingo estaremos celebrando y el lunes de mañana en ocho días... Estaremos celebrando en radio también los 20 años con, con todos y cada uno de los integrantes, con el público tan lindo, maravilloso, que siempre nos respalda, que siempre nos acompaña con la sintonía. Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga gratamente. Y aquí estamos para polemizar de fútbol. Este es un debate de fútbol y hablando de fútbol la gente se calienta jugando fútbol. Ustedes ven todo lo que pasa con el fútbol. Entonces aquí entonces tenemos que tener la tarjeta amarilla, la roja, no nos gusta sacar la roja, a veces toca sacar la amarilla a la fuerza y a veces sí la roja, pero esas son las reglas del juego. Así que bienvenidos al 2020 y repito a todos y cada uno de las personas que han depositado su confianza en nosotros, muchas gracias, especialmente el público que siempre nos está esperando... Hoy en el Atanasio fueron cantidades, pero enormes de gente que visitaron la cabina, nos saludaron, vuelven y la gente está feliz porque están los domingos desparchados. Pero bueno, aquí vamos, porque a todo el mundo le gusta sus equipos nacionales y medellín. La pregunta para hoy, llamen, llamen al 232-4604 y 01 5015 vean. hoy tengo premios. Tengo camisetas de la Selección Colombia, a propósito, mañana Colombia en el Preolímpico va a jugar frente a la Selección de Venezuela. Entonces tenemos prendas de Nacional... Prendas de Rafa Gol, los MUS los, los de Rafa Gol, los balones de Rafa Gol, estaremos entregando la camiseta de la Selección Colombia, prendas del Deportivo Independiente de Medellín, así que si se las quieren ganar, deben llamar, repito, 232-4604 y el 01-8051-5015. La pregunta pues, la pregunta, la pregunta es ¿quién fue el primer campeón del fútbol en Colombia y quién fue el último? Como decía la voy en la transmisión de radio. ...porque estamos transmitiendo de lunes a viernes el programa... ...este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en Todelar... ...9, días AM en Medellín... ...y todas las transmisiones de fútbol con los equipos de Antioquia... ...como decía Don Elkin Lavo, la pista es muy fácil... ...son dos rojos, uno es de Bogotá... ...y el otro no es de aquí en Medellín, ¿Viste, ve? Eh? ...entonces para que sepan quiénes son... ...bueno, vamos al debate, la polémica la presentamos... ...a nombre del Hotel Ancarton... Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dancarto. La vida es un lujo. Hotel Dancarto no es un hotel cinco estrellas. Amabilidad y excelencia en el Hotel Dancarto, Medellín. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Si usted quiere que su pauta publicitaria se vea en todos los estadios, en todas las vallas electrónicas del fútbol, ahora sí llame a Global Sport y... Matricúlese ya 444-6529. 444-6529 en la ciudad de Medellín. Bueno, ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica. Le damos la bienvenida al hombre que hoy debutó en el Atanasio, jugó Nacional su primer juego, derrotando al peregrado 2 Le damos la bienvenida.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 En este Atlético Nacional, porque el primer paso que se dio, se dio con lujo de detalles La continuidad del técnico del cuadro verde de la montaña La continuidad del profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez Fue el paso fundamental y aunque se trajeron unas baratijas Esta parte la encomillo porque no son palabras mías Jugadores baratijas ahí, que los escogieron al azar yo creo que estos jugadores de Nacional son capaces de dar la talla con el cuadro verde de la montaña Y los presupuestos que la directiva se ha fijado para el presente año Hoy no vimos al Nacional en todo su esplendor Hoy vimos un equipo que en el primer tiempo se vio un poco confundido Pues era tan superior al, al, al, al pequeñito este que llegó aquí a jugar porque viene de la B era tan superior que realmente, pues Atlético Nacional se vio atosigado por esa superioridad y se vio con muchos líos para llegar a la puerta del conjunto deportivo Pereira. Pero como tenemos en el banco técnico al mejor del país, al mejor del continente, el hombre les pegó el regaño de rigor y el equipo le bastó un tiempo para ganar por un marcador corto si se quiere porque la cantidad de goles que se perdieron pues fueron demasiadas se cumplió con la premisa de la, una competencia cuando uno compite, compite para ganar claro, y se supuesto. cumplió con esa premisa de ganar no con la holgura que todos quisieran y, y, y como no, la suelta no, no me enfoquen ahí el de Baratijas está aquí vea y, y con las baratijas que habían ahí en la cancha, pues, ahí pues Nacional hizo lo que tenía que hacer. Ganarle al Por equipo sus actos los conoceréis. ganarle ¿Sí? al equipo deportivo Pereira. En fin, creo que es un buen comienzo del equipo ya en el rentado colombiano. Sabe Nacional que no le puede dar ventaja a nadie, que el que empiece perdiendo, pues. De pronto eso le va a pesar porque esto aquí es muy corto y empezó bien hoy, me parece que se comenzó bien con la primera premisa. Ah, pero era que había que meterle el Pereira 80.000 a cero. Sí, pero es que un equipo de baratijas, como lo definió un compañero mío. Que era un equipo que había contratado baratijas. baratijas Y un equipo que contrataba baratijas, obviamente es de baratijas Gustavo, Seguramente el señor no se va a recordar <risa> No, no va a acordar a retractar ¿no? No, Ni se va a retractar Porque él no se acuerda, él va a decir que él no dijo eso Osorio, deje de ser la de ver y de señalar sí, es... al caballero de las baratijas Deje de señalarlo, eso no ah. está bien Deje de señalar el caballero de las baratijas no, Pero a mí, a mí sí no, no, me parece El generador de caracteres Yo te, he vendido, caracteres. Vos, yo te Habla... he vendido baratijas a vos Hablando seriamente Hablando seriamente a mí me parece Que nuestros equipos locales Por muy chicos que sea Llámense y hablo los equipos paisas De nuestro entorno Llámense Envigado, Río Negro eh, llámese Itagüí Llámese Medellín, llámese Nacional, no merecen el remoquete de baratijas, de equipos de baratijas. Creo que lo mínimo, hombre, uno puede decir contrataron muy mal, no trajeron a nadie. Son jugadores muy discretos Para convertirlos en equipo de baratijas A mí me parece que eso es un irrespeto Pero bueno, la gente no ve eso un irrespeto, ¿no? Mira. La gente ve irrespeto cuando le digo Osorio, cállate eso se, se, Usted porque es tan irrespetuoso Y atenta contra la moral pero que un sí, tipo contra, le, contra, que, ¿Contra cuál Osorio? Un, o el de su técnico? el señor Gustavo Osorio ah, Pero ese. que un señor le diga un equipo de fútbol Baratijas que, que, que le diga a un jugador de fútbol Baratijas a mí me parece que eso es agresivo y Estoy e de acuerdo. Porque es que él no, está hablando. Sí, está hablando que de la de moral, Disculpas. Pies, está por qué se flor fue de la moral. moral. Bien, bien, bien, no, bien, momento, bien, bien o mal, mal sí. bien no, o mal. No es que no hombre, a mí, no, es bien, a la audiencia. Bien, bien usted, o mal. Bien o mal. El equipo hace un esfuerzo, de acuerdo a su capacidad, pero que ese esfuerzo se lo minimicen ante un micrófono. Diciendo que con ¿Pero te gustó baratías. Nacional o no te gustó? A mí me gustó el Nacional ah, bueno, de hoy. Ya seguí, no. Seguí con él. Ya no. Ya con que, sus baratijas Con sus de jugadores ...que puso en la cancha jugadores que no valen un peso porque son baratías ...y siempre hay un refrán que dice que lo barato sale caro... ...pues yo creo que los muchachos de Nacional ahí con sus limitaciones... ...pues le ganaron al Deportivo Pereira... Bueno, ...cumplieron con la premisa inicial de la competencia. bueno eh, Hay oro de 18 quilates, hay oro de 24 quilates y hay oro golfe... ...y a veces el oro golfe se camufla, a veces uno no disierne... ...entre cuál es el verdadero oro, parece que hay jugadores... ...de 18, 24 kilómetros nacional... Y ...pero otros jugadores, tienen oro, oro... golfi ...pero tienen ver, oro... ...señor Gustavo Osorio... ...buenas noches Gustavo... ...su equipo iba ganando... ...y eso. se fue... ...no, claro. y se fue empatar del torneo... Claro, ...por falta de manejo... ...por falta de manejo... ...de los jugadores en la cancha... ...y también por parte del manejo técnico... ...me parece que en eso se falló... ...porque... ...hubiera sido... ...de oro... ...habernos traído esos tres puntos... ...por qué porque este campeonato solamente da cuatro clasificados para jugar la liguilla final, no son ocho, son cuatro solamente, eso no lo no podemos perder de vista. Lo otro, que Medellín iba ganando en condición de visitante, y a Tolima, que ha sido una de las bestias negras de Independiente de Medellín, así que me parece que dejamos escapar la tortuga, dejamos escapar esa gran oportunidad de traernos los tres puntos, pero el empate... Sirve siempre y cuando pasado mañana, porque esta liga va corriendo. Pasado mañana ya enfrentamos a Águilas en el estadio Atanasio Girardot. Y dentro de siete días vamos a Barranquilla a enfrentar uno de los grandes, que es Junior, que se ha armado hasta los dientes. Aunque ayer Junior tuvo dificultades para ganarle al equipo de Alexis García, Equidad. Pero le ganó 2-0. Pero sí, pero el... hablando del Medellín, el... a, hablan, hablando del Medellín, las cosas buenas, Julián Gómez que es propiedad de Independiente Medellín y que vino Maduro del equipo Unión Magdalena, que allá fue donde tuvo continuidad. Eh, Reina, me parece que Reina rindió y Ricaurte que estuvo en el gol. Las cosas buenas del Medellín, también cosas buenas, Juan Fernando Caicedo, que me parece que fue clave en el primer gol, así a mucha gente no le guste que Juan Fernando Caicedo por momentos tenga que sacrificarse, porque con Cano también se sacrificaba, él entraba y salía del área arrastraba la marca para que Cano llegara al gol, a él siempre le ha gustado sacrificarse, pero es bueno que también el señor Caicedo se muestre también para el gol, porque entre otras cosas me pregunto yo Medellín que no tiene mucho dinero ¿Se da el lujo de traer dos extranjeros, Rafa, baratijas. para tenerlos...? No, yo no, <risa> Eso decido, dijo un yo señor. no soy capaz de Eso decirle baratías, como, Eso, como tampoco soy capaz de utilizar la expresión que muchas veces has utilizado vos, González, la de tronco, la de árbol, que has utilizado esas expresiones, esas no están... En Pero mi si no es que en, en diccionario no, está, no lo soy capaz de decirle un jugador tronco. no soy capaz. Se me cae la cara de vergüenza el día que yo le diga a un jugador árbol, arbolito de Navidad o alguien por ahí, no sé. No, no soy capaz, no, no soy capaz. Y tampoco como la, la expresión peyorativa del señor de Baratijas, no, no, no. Malos jugadores o buenos jugadores. Pero mire, traer dos jugadores, Rafa, para sentarlos. Dos jugadores extranjeros que deben de ganar en dólares, no en bolívares. Eso es problema ya de Aldo Para, Antonio. Por eso, traer dos jugadores, se ve que no marcan diferencia, porque si marcaran diferencia pues, tendrían que ser titulares. Y tendría que darle más Liga. tiempo, lo hubiera colocado más tiempo. Y, y, y alguien que defiende tanto a veces a los jugadores dice, ala, no, es que no ha podido con la pretemporada. Manito, el tipo sí. que no puede con la pretemporada, no puede jugar fútbol. ¿ah? Porque pero ¿Cuántos jugadores? No Rafa, ¿cuántos jugadores colombianos no han ido a Europa y les toca entrenar bajo cero? Que eso no ha pasado aquí en Colombia, que un jugador tenga que entrenar bajo cero. Y allá les toca. Y, y, y, y nadie se ha muerto. Y rinden. Y un, un, un Iván Ramiro Cordoba, que fue súper figura allá y siga la lista, Asprilla y muchos más. ¿eh? Bueno. En la mesa del debate le damos la bienvenida al cirujano del don comentario, Rafa, tal, Augusto Velosa. ¿Qué don Rafa? ¿Qué tal? Oye, Está perdiendo todavía Millonario o ya empató? Pues, no sé, no sé. Oh, tal vez empatará en el tercero. Pero, pero, pero, pero no le digas eso porque le pero, vas a arruinar pero, la información. Perdió perdió, una cirujano. No, lamentamos, lamentamos, lamentamos la noticia mundial sobre la muerte de Brian. Kobe, Bryant. Kobe Bryant, mm. uno de los mejores basquetbolistas del, Kobe de, de, de este deporte en el mundo, ¿no? claro, hay que aclararlo, se retiró hace tres años, pero sigue ligado al basquetbol, un accidente aéreo, pues, un helicóptero ahí cerca de Los Ángeles ha fallecido, y hasta el mundo del fútbol lo lamenta, hoy Neymar dedicó uno de sus goles con el PSG a, a, a, a Brian. Eh, el mismo atlético nacional, Faustina Esprilla, Barcelona, Inter, Manchester City, varios equipos del mundo, hasta, hasta Sherman, que tiene su hija muy grave en Bucaramanga, ...lamenta la, la muerte de Brian... ...bueno... ...Atlético Nacional y Medellín Nacional... ...primer tiempo muy regular, muy regular... ...se criticó fuertemente el equipo dormido... Eh, corrió el doble el equipo de Pereira Lo obstaculizó, lo le trabó las llegadas de gol Y así terminó el primer tiempo En el segundo tiempo se ve el cambio de actitud de Nacional Marca el segundo el primer golcito rapidito Arrancando el segundo tiempo Y al minuto 88 Oiga, el golcito? El, Y el segundo al minuto 88 el segundo gol Para una justa victoria porque ser, que, que vio golcito. ser por, por, ah, por, por, por mayor, por mayor. Cra Leburito Carabioto al final del partido dice, mira, la diferencia está en la nómina, ¿no? Nos enfrentamos a la nómina más cara del país, nosotros somos la, la, la más barata, la más barata, dice Si hubiesen empatado no decía. Sí, la más cara del país, porque según Marx, eh, eh, la, la revista Transfer Mark, Mark, eh, eh, ubica a Nacional como el más pero costoso del país. Que eso no es nada, que bueno, son, son baratíes. Medellín. Y ustedes los que son baratíes. Se, se ve Medellín que hace una buena pretemporada a Bobadilla. Eh, se ve el primer tiempo muy bueno frente al deportes Tolima, Pero a Bobadilla le, para, le pasó lo de Reyes, ¿no? Lo de Reyes en la selección Colombia Saca, como Reyes saca a Carrascal con la selección frente al partido contra Argentina y desbarata Colombia. Así desbarató Medellín. A Medellín el técnico Badilla, el segundo tiempo saca a sus dos talentos que fueron figuras como eh, el jugador Reina y el jugador Ricaurte. Nos hace recordar aquel tiempo lo de Messi con la selección argentina, cuando después del sudamericano acá que gana Colombia, se van al mundial de, de, de, de Holanda y el técnico Ferraro ¿no? no pone el primer partido contra Estados Unidos a Neymar ni a Cunagüero. Pierde Argentina 1-0, baja las escaleras, ¿no? Julio Rondona y le dice, o lo pones o te va, le dice a Ferraro parece que el eh, Jesús va a tener o como que bajó y le dijo a, al técnico Neymar claro, con el su ah, abuelo así. a Lionel Messi el parece que también el presidente de la Federación Colombiana hubiese bajado y le dice a, a, a Reyes opones a pero estás hablando oh, de Medellín opones a Messi, opones a, a, a, a al jugador de Carrascalón es la misma cuestión de Medellín va a tener que hermano si va a seguir así con ese tema el técnico del Medellín hermano que el Cunda o Don Raúl Bajen le digan hermano el O lo pone o no lo, o lo pone ¿Cómo es posible cumple? que saque a los dos volantes armadores del Medellín? Mm. Desarmó al equipo y Tolima, Don Rafa, gol se le vino encima al Medellín Dramático, esos últimos 15 minutos para un 2 a 2 Pero, Rafa, es una falta de respeto que a un técnico le diga a un periodista que debe bajar Don Raúl a darle órdenes. Estoy haciendo el comparativo de lo que pasó con Grondona y Ferrero de Leonel Messi. ¿Cunda era un empresario? ¿Acaso es técnico? Bien. No, pero es el. ¿Grondona? ¿Cunda Valencia? No, me estamos hablando porque Cunda es el gerente del Medellín. Estamos haciendo un comparativo. Pero él no puede ir a decirle al técnico: no saco, sí saco. Y lo echa parece que eso, eso <risa> mire, yo estoy diciendo <risa> no. parece que entonces, hasta ahora y, y si el técnico hora, se aguanta mire, es un cara duro hasta ahora Aldo Antonio ha perdido un solo partido desde que llegó ha perdido ah, un, solo sí, un solo partido y ¿Y un ganó un tipo, título todos los ganó un título. lo avalan y fuera se se ganó en dos título. meses ganó un título Aldo Antonio, eso, de todas maneras ah, a decirle si no haga los no no pero al técnico sí le cabe ahorita vea el video y ve que cometió un error y eso se corrige y no hay problema o no claro Claro, no, no, es que yo protesto públicamente No, pero estoy haciendo no, el comparativo, no no, no. te hagas el gil, Osorio No te que hagas el gil, Osorio No te hagas el gil, Osorio No, no, no, no Pero estoy haciendo Estoy haciendo, estoy estoy de haciendo de el de comparativo de, de Julio Grondona con, con, Messi. con Lionel Messi Estoy haciendo el comparativo no, sí, no, de Julio Grondona con Lionel Messi Estás haciendo el comparativo de Grondona con Cunda Valencia En la mesa de ahí. Saludamos a Juan Diego Arroyave ¿Qué tal, Juan Diego? Y realmente la sacó barata el primer tiempo el Pereira o Nacional se complicó. Buenas noches, Rafa Gómez. Saludos especial para usted, para todos los televidentes. Dale, baratica. ti, me parece que, que. ¡Ah, tan charrito el charruao! Apoyo me al parece que, Me parece que ha sido un compromiso que, si bien en la primera parte tuvo problemas para definir Atlético Nacional, creo que tampoco podemos entrar a condenar porque es un equipo que está arrancando proceso, arrancando eh, torneo. ...ajustando en el tema táctico, el técnico Don Carlos solo ...acostumbrando a sus jugadores al trabajo que tiene... ...regularmente iniciando este esto tipo de torneos tan apretados... ...y creo que mmm, es un partido que había que ganarlo... ...y lo ganó, lo ganó, era lo más importante... ...lo demás, los jugadores que se van amoldando a su, a su sistema... ...hoy estaba actuando con, con laterales como centrales... ...el caso de Mafra y de Belton Palacios... Eh, el caso de Sebastián Gómez que aparecía en nómina como lateral izquierdo pero oh, eh, actuó como volante, o sea que hizo prácticamente una línea de tres, una línea de tres en el fondo con, con tres laterales, entonces creo que eh, en, ese, en ese orden de ideas creo que logró sortear, aprovechó las eh, ventajas que dio el Deportivo Pereira con todo y lo que paró el equipo de Cravidoto. Me parece que ha sacado un buen partido atlético nacional en este inicio de torneo Hay que tener un poquito de paciencia con los equipos arrancando Que no, en, eh, eh, no caen en tanta profundidad de análisis Porque apenas se está ajustando, apenas se está iniciando torneo, apenas torneo Y las baratijas tener. A ver hombre, vos, eh, yo, yo voy a preguntar algo a Luciano Sí, pregunte Y me va a contestar, ¿cuánto le pone de calificación a Estefano Morango no, yo no estoy calificando No, no, no a nadie le voy a preguntar, no le voy a preguntar. Porque no estamos calificando. Pero, desde, estoy una puede pregunta? Que haya sacado. Te voy a hacer uno. una pregunta y quiero que me la respondas. Que Así que Me cogí, me cogí, me cogí me re, me revolcí, a y mañana, que, que me coges y me que con, con su áulico <risa> mayor aquí el señor del lado mío que me señala con su dedo como que soy el no, que, no, que, el, el que promotor no. de la, de, de, de, del tema de la baratija de nacional. Yo te pregunto, Luciano. Este Fábio Arango, ¿cuánto no, me yo te contesto? No te pregunto, te voy a contestar. Te voy a contestar. Te voy a contestar con una contrapregunta. ¿Querés decir que Esteban Arango es una varadita? No, te estoy diciendo. No, sí, te pregunto. Porque, cuánto, porque, ¿Por qué me por Esteban Arango? Esteban Arango llegó a Nacional este semestre. Y David Birkeñones también llegó este semestre. ¿Es un jugador qué? Y Bragueri ¿Qué? llegó este semestre. Y Jefferson Duque llegó este y Gustavo semestre. Gustavo Torres también. Y Gustavo Torres llegó. Para, Gustavo Torre para, la Nacional, información, Torre, para su información, querido. Gustavo Torres pertenece a Nacional. Sí, claro. claro para claro, su sí, información, llegó, Diego llegó, Bragueri dio, pertenece a Nacional. Pero volvieron y no estaban. No son jugadores que fueron contratados, sino que regresaron al equipo dueño de sus derechos deportivos que creo que es muy distinto bueno, entonces, muy diferente los jugadores que llegaron a Atlético Nacional que fueron los que usted me, me, me, me condena y dice tanto que yo lo digo Baratigas le pregunto ¿Cuánto le pones a Estefano Arango? Le pongo menos 5, pero ah, no es ya, ninguna baratija. No digo más nada. Porque una persona, listo, para un ahí. futbolista no listo. se mide como una baratija. La miserableza de medir a alguien como una baratija es eso. Perfecto. Miserableza. No, Total. Que no, alguien lo señale como baratija. Es que, que es que ¿Qué tal tú los... El baratija del comentario. Uh. Están descontento. ¿Estarías contento? Feliz. Estaría feliz. No, no me interesa, Ah, bueno, no me interesa, bueno. Que lo Exactamente, así piensa. a marcando? ¿Usted me permite Exactamente yo, lo si pensará, lo pensará, señor Aguinaldo Mosquera, arbolito de Navidad. Yo sigo todo. saludando, tranquilo. se usted queda, pero nunca le ha dicho balacía. arbolito de, de Navidad es más ofensivo. A ver, señor Charrua, bienvenido otra vez al país. Llegó Cuello Núñez, el Charrua, bienvenido, aquí estamos, en el gran equipo deportivo de Rafa Gol. Yo no sé si el término baratija que utilizó Arroyave sería el término correcto para decir que Nacional no supo contratar. En su momento dije, vamos a esperar, verlos en la cancha para poder analizar y saber si realmente están a la altura de Atlético Nacional. Hoy, la verdad, me sorprendieron varios de ellos, porque por lo menos tuvieron actitud en el segundo tiempo, porque el primer tiempo le daría la razón a Arroyave, baratijas, porque en el primer tiempo no jugó nadie, es más... Es más, en el Atanasio Girardot hoy, la jugada más peligrosa del primer tiempo fue para el Deportivo Pereira, que la pelota pasó cerca del palo Falso del arquero de cuadrado. No, señor. Cinco Falso de y se lo no. a en La jugada más Falso peligrosa de del partido Comenzaste la tuvo. Bien, es más, te voy a decir más. Falso de más. Te voy a decir bueno, más. Se délalo, llama Alejandro. Te voy a, decir no, señor, más. Déjala, a los 5 minutos, lo minutos se la configura. Así Patera. se llama el, el jugador club. del equipo Ven. del Deportivo Pereira, que erró un gol increíble. Si no, la historia podía haber sido completamente. Y si la mete a de... Arba Barrera era 3-0. Si el lo de Carla Barrera recién aparece pues, en el segundo sí, tiempo, sí, cuando sí, hay sí. un resombo del profe Osorio, les digo muchachos, así no se puede jugar tan mal. Ustedes jugaron muy bien frente a Palmeiras y a Corinthians. Realmente los hinchas de Nacional quedaron esperando mucho más y si juegan de esta manera ante más de 30.000 personas que realmente estuvieron presentes en el Terenzo Girardot. La verdad no justificaba de ninguna manera. Y en el segundo tiempo aparece la actitud del equipo verde. Ahí sí Nacional se dio cuenta que podía realmente pasarlo y de largo al Deportivo Pereira que jugó con cinco en el fondo. El equipo de Cravioto vino a defenderse desde el primer minuto. No le interesó nunca la victoria, vino solamente a defenderse. Sí, fue difícil abrir esa defensa, pero cuando apareció el gol, dejar la barrera, aparecieron los demás. Erró muchísimos goles nacional, desaprovechó ocasiones claras de gol y ejecutó como tenía que ejecutar. Yo quiero simplemente un paréntesis a Rafa y a la audiencia, porque quiero hablar de Gustavo Torres. Y no es nada personal con el señor Gustavo Torres, nada personal, no lo conozco personalmente. Pero un jugador que por indisciplina lo sacaron de otro equipo que viene Atlético Nacional, donde realmente no rindió cuando le, le, le tocó la manera de jugar con la camiseta verde y frente a toda la hinchada. No hace un pase bien. Cuando tiene una clara chance de gol, entrega mal el pase. Y por si fuera poco, en la media cancha, en vez de bajar la pelota con el pecho, la baja con la rodilla. Mamita querida, Gustavo Torres, te queda muy, pero muy grande la camiseta de Atlético Nacional. Bueno. Don Elkin Lavó, bienvenido Don Elkin Lavó, hola, y nos alegra tenerlo ahora aquí polemizando, señor Lavó. Muchas gracias Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa y todos los televidentes. Qué contradicciones, jugadores baratijas y hay que darles espera. Señores, este campeonato no da espera y le recuerdo por qué. Nacional y Medellín van a jugar la Suramericana y la Copa Libertadores muy pronto. Si usted deja escapar dos, tres puntos iniciando un campeonato, chao. Así que jugadores, señoras y señores, a comprometerse Positivo de los dos equipos Va a hablar a, a lo limón como iría un amigo mío Nacional y Medellín Bien imparcial como Claro, es que yo soy imparcial Yo uh, quiero lo de aquí Yo Ay, como sí, frijolitos yeah. y Bien me encantan imparcial. los frijoles Caso que a usted no le sí. gustan Bien y dice ser más antioqueño que todo. Es su de Atlético Nacional sí. Se ganó que es lo importante Segundo punto Promete esa línea ofensiva el rifle Andrade y Harlan Porque desde que ingresó El rifle también. Se asoció bien con Harlan Cierto. y mire que al final gana el equipo Atlético Nacional. Me llama la atención, Don Luciano, que usted diga todo bien como el pibe en Nacional cuando todo el partido cuestionó a Estefano Arango y a Gustavo Torres. Claro. Que estoy de acuerdo con usted, pero por claro. eso no es todo bien en claro. este Atlético Nacional. Yo he dicho que todo bien. Del Deportivo Independiente pero Medellín, no señor Aldo Bobadilla, si no usted seis. para mí ha sido el mejor arquero que ha tenido Independiente Medellín de los que yo he visto. No hay derecho que usted se deje meter un arquero Nobel, ojalá me equivoque... ...en términos de experiencia... ...porque él no fue culpable de los dos goles... ...del Tolima, buen empate de Medellín... ...pero viene la Copa Libertadores de América... ...para el equipo rojo de Antioquia... ...así que hay que empezar señores de Medellín... ...una buena base, un buen edificio... ...se construye desde la defensa... ...y me parece que a Medellín le falta... ...pero quien lo creyera se fue Cano y ofensivamente... ...me gustó Independiente Medellín... ...Reina Ricaute, buena sociedad... ...lo de Caicedo, sin Cano Medellín marcó dos goles... ...así que los resultados de los equipos antioqueños van bien... Pero no se les puede tapar nada, señores, porque ya viene la Suramericana y la Libertadores. Se pierden dos partidos y chao, se fueron los equipos nuestros. Eso es verdad. Bueno, vamos a hacer esta pausa, ya regresamos, estamos en el superbate.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 Arby, Mondragón vivo en La Porra, pero en La Porra quindío. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es directivo y prepago. Ese sí no falla. ¡Eh! ¡Qué verra que la imagen se claritica! No tiene facturas ni contratos y lo cargo es de 10 mil pesitos. Si Directive y prepago llega hasta la porra, imagínese hasta dónde puede llegar.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 en radio y televisión. En radio, de lunes a viernes, tres horas de candela, de puro debate, 12 del día, 3 de la tarde, 910 en la ciudad de Medellín, y a través del Facebook Live en cualquier rincón del país. Facebook Live, arroba. Eh, Rafa, Rafa Gol Rafa, al aire. ¿Cómo? Rafa Gol al aire. Rafa Gol al aire. En, en, en el en Facebook el Live. Live. Ahí tiene, Rafa Gol al aire. Nos pueden ver en cualquier rincón del mundo, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Bueno. Al final del juego hoy, ganó Atlético Nacional, hablamos con el técnico ganador, el profesor Juan Carlos Osorio, que viene con problemas familiares con su señor padre, no pudo viajar a los Estados Unidos, llegó apenas esta semana a integrarse con su equipo, hoy ganó, y Donel Quilabo, pues, habló con él y... Y hace entrega del trofeo de grabados artísticos. Al final del juego, el profesor Juan Carlos Osorio habló así con Don Elkin, la voz. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el trofeo, figura de la cancha del Juego Nacional Deportivo Pereira. ¿A quién más? Al mister, al profe Juan Carlos Osorio, porque se ganó y para que le sirva de motivación, profe, con el saludo muy cordial, en este año con Atlético Nacional. Señor, ¿cómo me le va? Bueno, muchas gracias. Eh, creo que, como bien lo explicó Harlan en, el, en la rueda de prensa, en el entretiempo solamente tomamos una, hicimos dos modificaciones y yo pienso que nos dio muy buen resultado. Pero acepto, y le agradezco mucho el detalle, se los agradezco, pero creo que, como siempre, eh, lo más importante es que los jugadores supieron... Eh, sobre todo Gustavo y Estefano, entender la posición y las funciones que tenían que cumplir cada uno con, esa, con ese cambio, esa, eh, esa modificación que hicimos. entonces pues a ellos se los agradezco mucho y a ustedes también. Oiga, profe, mmm, le decía ahora a Barrera una de las figuras del compromiso, para mí la figura de la cancha y usted pues quien dirigió, que seguramente Nacional se va a encontrar con este tipo de equipos que vienen a defenderse, pero hay una materia prima de mitad de cancha adelante, sobre todo con mucha movilidad, porque cuando hay tanta defensa, la movilidad es muy importante. ¿Usted qué piensa? Totalmente de acuerdo. Creo que a lo de la movilidad hay que sumarle... Eh, las sincronizaciones, ascensos, descensos interiorizar, eh, jugar por fuera, jugar por dentro y yo creo que el trabajo que estamos haciendo pues obviamente que está mejorando mucho a los jugadores ojalá que sigamos acertando en, las, en la selección de, del once inicial y las modificaciones que hagamos porque estoy totalmente de acuerdo con usted y es que no es ni la primera vez ni será la última que vamos a enfrentar a rivales tan defensivos como el de hoy Oiga, finalmente, me imagino que sacó dos jugadores que hacían parte más de la defensa por el tema de las amarillas Valdomero sí, claro, sí, claro eh, Yo creo que mmm, me parece a mí ¿no? que la, ni la tarjeta de Baldomero ni la de Livelton eran merecidas me parece que compitieron ambos por la pelota entonces, desafortunadamente, Baldomero se lleva esa tarjeta amarilla y obviamente que ahí ya nos resta o le resta a él su competitividad y teníamos que tener un jugador en la mitad que pudiera competir al tope, al 100, y por eso decidimos meter a, a Brian. Que Dios lo bendiga, señor. Me imagino que el trofeo lo va a poner con tanto trofeo que ha ganado usted con Atlético Nacional, y está bonito, ¿cierto? Está se a, chévere. Se lo voy a compartir a los muchachos, porque yo creo que esto, como siempre hablamos acá, es eh, de todos y es del esfuerzo del grupo. Y reitero, si no hubiera sido por la muy buena ejecución en el segundo tiempo de las funciones que cambiamos de Gustavo y de, y de Estefano, pues seguramente que hubiéramos podido hablar de otra situación, pero Señor, afortunadamente se nos dio. Señor, que Dios lo bendiga, se respeta el tema de la rotación, pero hay un equipo en el mundo que nunca rota, adivine cuál. El equipo de Rafa Gol, bendiciones. <risa> bueno, éxitos, que estén muy bien, hasta luego. Señoras y señores, este es el Superdebate. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Carlos Osorio, nos alegra. Porque su mano se vio en el segundo tiempo, ¿o no, González? Sí, evidentemente, bien merecido el trofeo, porque él fue el que le cambió la cara al equipo, y yo he escuchado siempre que los buenos técnicos se conocen cuando cambian la cara de los equipos. Se dice y este la cambió radicalmente en el segundo tiempo para ser el justo vencedor frente al Deportivo Pereira. Se dice Don Gustavo el el charrúa utiliza mucho una palabra que a mí tampoco es que me guste mucho, resongar. ...que el técnico les rezongó, no les llamó la atención y les enfatizó en qué estaban fallando... ...porque el técnico en el entretiempo tiene la facultad de estar más tranquilo... ...que los jugadores que están a mil en la, en la cancha y por eso tiene todo el panorama... ...para cambiar la historia de los partidos, como también lo han hecho muchos... Eh, ...incluyendo a Bolillo Gómez, que siempre en el entretiempo cambiaba la historia... ...esos son los grandes técnicos... El, el... Pero, ...pero mire pero mire que la otra cara, el técnico Cravioto... ...el técnico Cravioto dijo una frase pero elocuente... ...dijo, ni jugando de igual a igual, ni como lo hicimos... ...me garantiza la victoria, ni que nos hubiera ido mejor... ...¿qué quiere decir eso? que si él se pone a jugar de igual a igual, de igual a igual con Nacional, lo más seguro se lleva una goleada. ¿El que tenía que hacer? Ante las limitaciones, se metió atrás, formó una muralla defensiva eh, para coparles la, la cancha a lo ancho con una línea de cinco atrás y, de, y después de allí tratar de contraatacar en transición rápida. Y por allí lo intentó al menos. Yo yo soy un admirador de, de, del profesor Osorio, pero pero tampoco puedo comer todo lo que él dice. Él, él, él no, para mí está vendiendo una mentira cuando dice que Estefano Arango pasó del, de, la isqui, de la punta al centro y Torres pasó del centro a la punta y que hay un mejor Atlético Nacional. Si sí, fue la misma mediocridad de Estefano todo el partido y la misma mediocridad de Torres todo el partido, lo que cambió fue la actitud de todo el equipo. Que realmente más concentrado, más potente el equipo, más asertivo en las, en las combinaciones, etcétera, etcétera, pero que haya mejorado por sí, el cambio de posiciones. No. Son visiones del partido. Pero, no le puedes decir a un técnico no, no, milagro no que no te cayó. No, no te saltó al cuello no, no, no, no González, que es defensor a muerte no, no, no. de Osorio, no, no, no estoy de a decirte que no le puedes no. decir mentiroso. ¿Porque, porque ¿Sabe por qué? ¿Por no me saltó? Porque, porque entonces sí, él va a decir, ah, no, sí, eh, eh, Velosa, tiene razón el profesor Osorio. Estefano mejoró muchísimo el segundo no, no, tiempo. Hictor no, no, no, de mejora. mejora. ¿Mejora el segundo tiempo? Para nada. Ajá. eso no es cierto, Ajá. hermano, lo que está diciendo el profesor Osorio, hermano. No, pero él no dijo que mejoró. Que mejoró. Él no dijo que mejoraron. Él dijo que cuando él hizo algunos cambios con, con ellos, el equipo se fue un poquito más arriba. Pero él enfatizó lo no los dos do claro. nombres, de, de Gustavo... Bueno, ese es el estilo no, de... de eh. él, exacto, exacto, a, a ver, dale. Pero, Le, el juego como tal ofrece esa riqueza de hacer variantes de acuerdo a las características del rival. El juego se le estaba, embola, estaba embolatado en la primera parte y aplicó el revulsivo en la segunda. Y mire que sacó sus frutos el equipo Atlético Nacional haciendo un juego muy diferente a lo que vimos en el primer tiempo. A mí particularmente no me gustó la defensa de Atlético Nacional. Y cuadrado perfectamente se podía haber sentado en una silla que no le llegaban. ...le llegó solamente esa jugada y fue peligrosa a favor del Pereira en el primer tiempo... ...pero fue un flan, fue una lágrima la defensa de Atlético Nacional en el primer tiempo... ...dejando muchísimas falencias, por algo sacó a Mafla para el comienzo del segundo tiempo... ...pero Nacional tuvo otra actitud en el segundo tiempo... ...y si a Gustavo no le gusta que diga rezongo, entonces voy a ser más gráfico... ...le tiró la oreja a cada uno y le dijo realmente lo que tenían que hacer... ...porque él estaba quedando, él estaba quedando mal frente al plantel y frente a la propia hinchada... Porque practicaron durante toda la semana, tuvieron tiempo y además hicieron muy buenos partidos frente a rivales de fuste, de importancia, de nivel, como Palmeiras y Corinthians. Yo me quedo con el Nacional del segundo tiempo. Y atención que los pocos minutos que jugó en la cancha Rifle Andrade, totalmente de acuerdo con el lavó. Cambió la, el poderío ofensivo de Atlético Nacional. Es que ese es el mejor argumento para eh, que entienda el técnico Osorio, quien cambió mucho, primero lo dejar la barrera en el segundo tiempo, que comenzó con pie derecho, el segundo tiempo, segundo tiempo marcando gol. Segundo, el tema del rifle, que fue una sociedad importante. Y tercero, salió Estefano Arango. Profe, es que mire que usted sacó a Estefano Arango en el segundo tiempo. Es decir, cambió algunas funciones para que mejorara Nacional, pero sacó a Estefano, señores. Ahí está la respuesta. A ver, al final del juego los hinchas de corazón, los hinchas de Nacional. ¿Qué dicen? Ay, del triunfo. ¿Les gustó o no les gustó? Nacional versión 2020. Así hablaron, los hinchas de corazón con Don Elkin. La voz. El de la copita ¿quién? Vuelve la mejor sección deportiva del fútbol colombiano con los mejores, con los hinchas de corazón. Qué gran cantidad de hinchas verdolaga, cerca de 36 mil hinchas. ...aparecieron para ver a Nacional 2, Pereira 0... ...Don Jackie Posada, ya en esto cumplimos los 20, ¿no? Primero de febrero, 20 años de triunfos en Radio y Televisión... ...felicitaciones, la voz, porque usted lleva 20 años... ...al igual que la mayoría de nuestros compañeros titulares... ...en Rafa Gol Radio y TV. Muy bien, ¿usted qué dice, joven? Eh, Rafa Gol, primero que todo, un feliz año para usted... ¡Oh, ya, ya llegan las Pascuas! No, no le hace Rafa Gol... ¿Ya, sé, ya eh, viene Hermana Santa No, no le hace Rafa Gol... ...un feliz, feliz año de todas maneras... ¡No le puede eh, Muy rico, Nacional empezó con pie derecho, a eso vino Duque, a hacer goles, felicitaciones a todos y muchas gracias Muy bien, oiga joven, oiga, espectacular esta Libertadores, ¿no? La réplica. Hermosa, quiero decirle a todos los hinchas de Atlético Nacional, que por los 20 años de Rafa Gol vamos a regalar estas copitas para que no se pierdan el programa, listo. ¿Cómo le parece, señor? ¿Seguimos hablando, Ale? Claro, tenemos la copa del 89, la 89 de 2016, para que no se la pierdan. Feliz cumpleaños, Rafa Gol. Qué maravilla, bien. joven. Hola, señora. que has hecho? Bien, ¿y tú? Muy feliz, hecho, dichosa, mi amor. ¿Y el partido qué? Excelente, jugaron muy bien, los felicito. Sí. Y a ustedes también, Dios me los bendiga. Uy, ¿a usted, ¿Usted está dando crecer el pelo como Rapunzel o qué? Capacito, papá, sí, papacito, y entonces. Venga, Matea, ¿usted qué piensa del partido? ¿Usted qué vio? Yo vi un partido muy bueno, Nacional jugó mucho, jugó muy bien. Aunque Pereira vino a encerrarse un poquito porque al fin de acabó. Bien, bueno, bueno. era primer vez que jugaban con Nacional y sabía agua que los mojaban. Pereira, dice no, eh, es que Pereira, eh, Matea, ¿no me has vuelto a invitar a Frijoles? Sí, cuando quieras sí. te invito a Frijoles. ¿Con Garrita? Con Garrita. ¿Usted qué piensa del partido? ¿Le gustó Nacional? Sí, está muy bien. ¿Usted cómo se llama? Nicole. Nicole, ¿y usted? Samantha. ¿Usted cuántos años tiene? Seis. ¿Y usted? Cinco. ¿Cómo se llama a su papá? <ríe> <ríe> eh, Poma. Pues sí, así se llama. ¿Y, y usted dónde vive? Por, por Belén ¿Por Belén? ¿Hincha de quién? De Nacional ¿Está hincha de quién? De Nacional. ¿Y usted hincha de quién? Del Verde. Ah, usted está más grandecito. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿el partido qué? No, bien, gracias a es que Duque volvió a hacer goles y eso es lo que necesitamos, siempre hay goles de Duque. ¿Usted dónde viene? Vengo de Panamá, primera vez que vengo a Medellín a apoyar al Atlético Nacional y me llevo la gran satisfacción de que hoy pudieran ganar y que ganen muchos partidos más. ¿Usted es de Panamá? Correcto. A ver, cantante de salsa panameño. Rubén Blaze. Rubén Blaze, usted de Panamá. Claro que usted me parece como de Kipdo. No, de Panamá, panameña, panameña. Uy, qué bien. Lo que no tiene el padre lo tiene el niño con buen peinado. Opinión. Bueno, buen equipo. Miren lo que llegó. Uy, que tú me el que... Que no entendí nada. ¿Con el nieto? Sí, ya. es ah, que usted ya está cucho. Sí, ya, mi hija, sí. No entendí nada. No, no, a no ver. Santa Rosa, el profe, el profe. El no, no, ¿Qué le dicen el profe? Ah, Gabrielito, el director. Porque soy, soy profesor de... ¿De qué? Verde, profesor educador de Santa Rosa de Oso. Ah, qué bien. Sí. Opinión del partido. El partido, el primer tiempo muy Me regularcito. Pero ya el segundo tiempo hubo más movilización. Yo creo que el equipo va a mejorar. Oiga, ¿ustedes ustedes vienen de cine o que los veo abrazados? <risa> no, nos vamos a, ir a, nos vamos a ir, pero a tomarnos uno. Que Dios los bendiga muchachos, me saluda a la gente. Voy a terminar con estas bellezas, hinchas de corazón de Nacional. ¿Les gustó el verde? Sí. ¿Usted cómo se llama? Juan Martín. ¿Y usted? Emiliana. ¿Hincha de quién? Nacional. ¿Cómo se llama su papá? Mauricio. ¿Soltero o casado? Casado. Se le nota. Aquí voy a terminar. Un aplauso para ustedes, muchachos. Qué gran afición. Aquí terminamos con los verdolagas de corazón de Atlético Nacional. Bueno, muy bien, Donel. Quien la voz. Felicitaciones a los hinchas del Atlético Nacional. Hay que disfrutar el triunfo. Conclusiones de Nacional hoy en su victoria, su primera aparición. En este 2020 ya jugando por los tres puntos, Lucia merecido triunfo, yo creo que no tiene muchas objeciones. Le bastó un tiempo para liquidarlo y es cumplió con su deber el equipo grande. Yo creo que fue mucha gente para tampoco partido, porque es que fueron 38 mil 500 personas para ver un primer tiempo tan malo, ¿ah? ¿eh? El segundo tiempo. Mejoró ahí por, por los goles, pero en estas instancias, comenzando el campeonato, valen mucho los triunfos, sobre todo en un campeonato en donde solamente clasifican cuatro. Llama la atención los no convocados, eh, no fue convocado Fabián González Lazo, que por cuestiones técnicas, Valle Venga está bien, Neyber Mo, Moreno, Tino Costa porque no se ha definido el futuro, pero que por cuestiones técnicas, decisiones técnicas, no fuera convocado Vladimir Hernández, y llama la atención mucho semejante jugador de fútbol. ¿no? Me parece que ganar era importante, Imagínate, el primer partido para el Atlético Nacional, pero, Dora me permite una interpelación antes de. Sí, Porque es que no puedo quedarme con esta. ¿Por qué? Cuando me, me, me indigan aquí en la mesa sobre ciertos, cierta terminología que utilizo con las contrataciones de Nacional. Y, de a mí, y, y me acuerdo yo claramente cuando por allá le trataron a un jugador. Que yo ofendo demasiado al jugador cuando digo esto. Pero no se olvidan de cuando le dijeron a un jugador que era jugador de M. A otro le dijeron que era pan de queso maluco. ¿Qué es más ofensivo? ¿Quién está ofendiendo a quién? O sea, si alguien ofende a un jugador con esta terminología, que me parece mucho más degradante y más y más eh, eh, que pueda acabar con la honra de un jugador y, se, y me cogen a mí por lo que dije que el jugador era o porque las contrataciones de Nacional eran baratijas, que no dije en ningún momento que eran baratijas, dije que eran jugadores que fueron cogidos de, buscando lo más barato, lo más económico, que me parece para Nacional buscando una participación en Copa Sudamericana, creo que haber pensado en otros niveles, pero bueno, esperemos qué pasa. Yo sinceramente quiero decir lo siguiente y, me, y, y quiero eh, traer cartilla. esto, traer esto a colación. A aquí trataron, aquí trataron jugadores sí, con terminología traté. más. Y, y, lo, y lo más triste, lo más triste yo es que nunca aquí hay, los, que, que, hoy al condenan, al los que, ven, que hoy me y condenan, los que hoy me condenan no, a no, no, no apoyan, no te apoyaban eso, ni nunca te dieron eso. Jamás me metí con la institución y cuando vos decís que no han contratado a las hijas. O baratillos no. te metes con la entidad y no con los sí, jugadores. Sí, sí. Y vos te metes y vos, no te metes. y vos no te metes con nacional. Vos no te metes con nacional cuando que decís jugador de M y pan de queso maluco. Estás hablando de super mal. Y una no, tecnología barata de jugadores que fueron eh, en su momento. referentes de Nacional. No, no, para mí no lo te van bueno a dar cartilla ya? ¿Listo? No. Que te den cartilla. Todas las que te den. Nadie me ofende. Charrúa. Charrúa. usted no lo ofende? ¿Usted no lo ofende? ¿Usted no lo ofende? ¿Usted no lo ofende? ¿Usted no lo no, ofende? A ver, Charrúa. Se me acaba el tiempo. ¿Por te van a dar cartilla? ya. El director te va a dar cartilla. listo. No, no, no, bueno, no amarilla peleaste, para González y amarilla no para Juan Diego Arroyado los dos, ya, se acabó. Cabo, remata cabrón, el, cabrón, el cabrón, Che, remata, ¿cómo el remata entidad, a Charoa. Como entidad, como entidad. Ahora, usted me, me pone a hablar. Hablo. A ver, bueno, dele. Eh, primer, primer tiempo de Atlético Nacional para el Olvido. Muy mal. Inclusive por eso aparece el rezongo, el tirón de orejas en el entretiempo del profesorio y la actitud de Nacional para el segundo tiempo es importante. Lo que uno debe de resaltar es. Ganó en el debut del campeonato por los puntos que duelen en carácter de local y podría haber sido por mucho más. Claro, lo más importante el triunfo de Nacional, pero no me parece tan malo ese primer tiempo de Nacional, tan horrible como diría el charrúa. Lo importante es pues que es se malo, gana y se juega bien en el segundo tiempo, don Juan Diego. Es que hay pan de quesos que valen en dólares, don Rafa Golinares. Esta pausa y ya regresamos al debate. De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 de 2005. Línea de atención 018941 160. Lotería de Medellín. Apuesta legal. Lotería de Medellín. Estamos en el superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión, 20 años. Don Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Ya tiene Gracias, sí señor. la todo, tabla, todo. ya tiene la próxima fecha. El todo. equipo más taquillero, quién fue a ver? Quién será. Buenas noches, Rafael, Contamos el, el termómetro, hablamos el de las de asistencias de la. Aparato, sí, sí, sí. de la fecha no, del de el campeonato el colombiano. Dame pues, Luciano. El campeonato colombiano, buena presencia pública público en los estadios del país, la principal estuvo en Medellín esta tarde de noche con 35.488 espectadores, la segunda en Bogotá, donde asistieron 13.852 espectadores y la tercera en la ciudad de Barranquilla con 12.466 espectadores. Con Borja a bordo. Así es, y marcó gol Borja. Bueno, muy bien. Los resultados de la primera fecha, Tolima 2, Medellín 2, Río Negro, Águilas 2, Jaguares 0, Once Caldas 0, Santa Fe 0, Envigado 1, Chicó 0, Bucaramanga 0, Deportivo Cali 2. Los otros resultados, Junior 2, La Equidad 0, América 3, Petrolera 1, Patriotas 1, Cúcuta 1, Nacional 2, Pereira 0, Millonarios de Augusto 1, Pasto 2. La tabla quedó así, primero América 3, segundo Cali 3, tercero Nacional 3, cuarto Junior 3, quinto Río Negro con 3, sexto Pasto con 3, séptimo Envigado con 3, octavo Medellín 1, noveno Tolima 1, 10 para Cúcuta con 1, en la casilla 11 está Patriotas con 1, 12 para once Caldas con 1, 13 Santa Fe 1 y sin puntos Millonarios Chicó, Petrolera, Bucaramanga, Jaguares, Pereira y La Equidad que está en el último lugar 0 puntos. La próxima fecha del campeonato colombiano, la segunda, que esto es rapidito, en mitad de semana, el transcurso de la semana, la equidad contra Nacional, el día miércoles a las 8 y 15 minutos de la noche, en Bogotá, en el Campín, Pasto contra Tolima, Petroleras se mide a Pereira, Cúcuta enfrenta a Envigado, Santa Fe se mide a Millonarios, y los otros partidos de la segunda fecha del campeonato colombiano, Once Caldas contra Bucaramanga, Medellín enfrenta a Río Negro, Águilas, próximo martes a las 6 y 5 minutos de la tarde, Cali contra Junior, Jaguares se mide al América y Chico enfrenta a Patriotas. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, y tenemos la pregunta de Rafa Gol en los 20 años. ¿Quién fue el primer campeón del fútbol colombiano y cuál es el último? Aquí la respuesta la tenemos con doña Lina Arango, ejecutiva comercial de Everfit Bifi. Lina, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, soy Lina Arango de Bifit. El primer campeón es, fue Santa Fe. Independiente Santa Fe, ¿y usted qué dice? Eh, yo soy Carlos Monera, señor de Bifit y el último campeón fue América del Cali. Santa Fe, América de Cali, comencemos el año con mucho fútbol y vistiendo elegante, bien, informal, atrevido o formal. ¿Qué novedades tiene Bifit para este 2020? Bueno, para este 2020 tenemos muchas novedades, ya que hicimos pues como una transición de cambio de marca. Ahora Bifit viene con una ropa muy juvenil, casual, obviamente se dejaron a un lado la, la tradición que llevamos de los trajes y de los blazers. Y usted como diseñador, ¿qué nos puede decir de Bifit para este 2020? La oferta es muy amplia, como les estaba diciendo Lina, tenemos de todo para todos los gustos, para todas las edades. Seguimos manejando el fit regular que veníamos manejando para el consumidor tradicional, pero venimos con una eh, propuesta muy fuerte, con muchos acentos de moda y mucha información para nuestros clientes. ¡Qué maravilla! La gente aquí en Medellín, en el departamento de Antioquia, donde se ubica con Bifit? Tenemos tiendas en el Centro Comercial Vive Envigado, Santa Fe, Mallorca, San Nicolás en Río Negro, la tienda de la 65 y nuestro tradicional punto de fábrica en Caribe. Míreme bien, unos 72, unos 84 kilos. ¿Usted qué me recomienda a mí con esta pinta? Eh, blazer de dos botones, eh, contrastes de camisas claras con blazer oscuros que hacen que la silueta sea un poquito más estilizada. Eh, combinaciones de se vale todo texturas, eh, jeans, pantalones formales, tenemos un pantalón que llamamos dos tiempos, que es una versión del formal con un eh, fit un poquito más juvenil y más estilizado. Creo que la oferta es muy amplia, y hay de todo para todo y quedas muy bien con lo que pase O todo. sea que me voy a ver de maravilla, ¿cierto? De maravilla, súper, súper, súper bien, te vas a ver con la ropa que tenemos. Dele cambio a Rafa Gola ya con los muchachos. Claro. diga Rafa, siga. Rafa, siga. ¡Siga, <risa> siga ya! Bueno, muchas gracias a la gente de Steve Biffy, para Lina y para el diseñador Ege. Entramos ya en la recta final. Profesor Luciano, usted es tan gentil, me regaló un número del 1 al 217. 40. El número 40 corresponde a la señora Gilma Bedoya. Ella vive en el barrio San Joaquín. Seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. Gustavo. El número 2. El número 2 corresponde al señor Felipe Gómez. Él vive en el municipio de Caldas. Cinco personas ven el programa: dos hombres, tres mujeres. El número 70, mi estimado Rafa Gol. El número 70 corresponde a la señora Marta Patricia Granados. Ella vive en Sabaneta. Allá están viendo el programa cuatro personas: dos hombres, dos mujeres. El 190. El 190, peso, el... para doña Rosalba Escobar, vive en el municipio de Envigado. Cuatro personas, ven en el programa dos hombres, dos mujeres. Charrúa. 15 por las Copas América de Uruguay. La... La... La... Eh, para la... don Orlando Ocampo, en Prado, Medellín. Y perdieron Están viendo personas, perdieron cuatro personas, la No me El 22. El número 22 corresponde también a Lina Méndez, ella vive en el barrio Fátima de la ciudad de Medellín, allá están viendo el, el, el dos personas, un hombre y una mujer. Y en el Twitter del 1 al 792. 500. 500, gana con nosotros Tego Blin Blin, así se hace llamar en el Twitter. Bueno, remato con vitrinazo para Karen Pulgarín en el máster aquí de Teleantica para Carlos Zapata Nivague. Para don Jorge Posada y la familia Posada, la gente de Jorge Lechona. Para la barra CAS de Atlético Nacional, para Julián Villa, Julián Ríos, Jonathan Valencia, Saray Valencia y Lady Iquita. José Miguel Sierra, Fabio Arboleda, Nayibe Arbeláez, hinchas de Independiente Medellín que me los encontré en el Hotel Quimbaya. Jorge López en La Ceja, Carmen y Martín en Castilla. Al profe Álvaro Hernández, a Carlos Murillo Pipo, a elgi Monsalve, Felipe Durán, la sombra Durán, Mateo Morelos, Juan Felipe Ocampo y Hugo Mosquera en apartado. Para mi hermano Gabriel Darío Arroyave Muñoz, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños, Gabriel. También para Francisco Díaz, el popular Piri, crack del club estudiante de Medellín Fútbol Club. Para Carlos Botero en La Ceja, paisano de Gustavo Osorio. Para el señor Albeiro Muñoz en Robledo, para John Saavedra y todo el equipo del Hotel Cabo de la Vela. Vitrinazo para Gabriel Medina, rector de la Pedro Estrada, Rubén Callejas, presidente de la Asamblea, Luis Bernardo Vélez, presidente del Consejo de Medellín. Para el regalo de su hermano, no le va a hallar baratitas. Bueno, llegamos al final del super debate. Muchas gracias, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confianza. Dios le bendiga. permiso.